Hola a todos. En este vídeo vamos a modificar el camino de datos uniciclo de MIPS para añadir la instrucción desplazamiento lógico a la izquierda. Es la instrucción que se llama SLL. Esta instrucción lo que hace es tomar un, el valor de un registro y se desplaza hacia la izquierda, por lo tanto los bits superiores se van a perder y se rellenan los huecos generados a la derecha con ceros. El resultado equivale a multiplicar por una potencia de 2. En el caso de MIPS, este desplazamiento, también llamado en eh, la no, literatura de, de, de MIPS, eh, ShAMT, que es Shift Amount, cantidad o tamaño del desplazamiento, este valor eh, se codifica con 5 bits. Por lo tanto, va a ser un desplazamiento entre 1 y 31. Bien, ¿cómo funciona esta instrucción? Bueno, pues tiene estos operandos. En este ejemplo de aquí, SLL, S0, S1 y 5, lo que hacemos es lo siguiente. Eh, se lee el valor del registro que se va a desplazar. En este ejemplo, el registro S1, que está aquí en, en rosa, estaría codificado el, la instrucción entre los bits 20 y 16. Este registro se lee, es un valor de 32 bits. ¿Qué cantidad de desplazamiento se va a realizar? Lo que diga el inmediato. En el ejemplo es 5. Significaría que se va a desplazar 5 posiciones hacia la izquierda. Por lo tanto, este valor 5 estaría codificado con 5 bits. ¿vale? Y esta parte de la instrucción, del bit 10 al 6, codificaría el tamaño del desplazamiento o el valor de desplazamiento. Por lo tanto, equivaldría en este ejemplo a multiplicar el valor del registro por el valor 32, que es 2 elevado a 5. Una vez que hemos desplazado el registro, el resultado se almacena en el registro destino. En este ejemplo, el registro es 0, cuyo número estaría codificado en la instrucción entre los bits 15 a 11. Por otra parte, el código de operación en este caso también es 000000, como todas las instrucciones aritmético-lógicas, y distinguimos esta operación de la suma, la resta o cualquier otra operación lógica, porque el código de función en este caso también vale 0, 0, 0, 0, 0. 0. ¿De acuerdo? Y luego eh, los bits del 25 al 21 no se utilizan, y por eso en este ejemplo están codificados con la letra X, que significa que me da igual, porque no intervienen en la instrucción. Bien. ¿Qué vamos a hacer en el camino de datos? En este caso no tenemos la, el camino de datos preparado. Vamos a incorporar un nuevo elemento. En este caso, este elemento es nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Por un lado, vamos a empezar desde el principio. Leeríamos, como siempre, la instrucción la dirección de la instrucción que vamos a ejecutar del contador del programa, que se le aporta a la dirección de la memoria de instrucciones y la instrucción leída, aparecería por aquí. Como siempre, 32 bits de instrucción. Los códigos superiores del 31 al 26, que son el código de operación, se llevan a la unidad de control. Esos son los códigos que identifican que es la operación SLL. Y la unidad de control, a su vez, generaría todos los bits correspondientes a las distintas señales de control. A continuación, eh, del bit 20 al 16, se extrae de la instrucción y se lleva al registro de lectura número 2. Fijaos como en este caso, del 25 al 21 se ignora. Esa parte no interviene en la instrucción. Del 20 al 16 se llevan al registro de lectura número 2 y el registro se lee del banco y a partir de aquí esta es la parte novedosa. Lo que hacemos es, el valor del registro, lo que vamos a hacer es llevarlo, llevarlo por este camino nuevo que hemos incorporado, hasta el desplazador, es un desplazador hacia la izquierda, pero es un desplazador hacia la izquierda al cual le tenemos que decir cuántos bits vamos a desplazar hacia la izquierda, y esa cantidad, ese shift amount, lo extraemos de los bits 10 al 6. Los 5 bits de la instrucción del 10 al 6, por tanto, este desplazador hacia la izquierda recibe por aquí el dato que se va a desplazar y por aquí la cantidad de desplazamiento. Por lo tanto, el valor se desplaza y ese valor aparece por aquí. También son 32 bits. Habremos perdido los 5 bits superiores, en este ejemplo, y habrán aparecido 5 ceros a la derecha. Bien, ahora ese valor habría que llevarlo a la entrada de dato a escribir del banco de registros. En el camino de datos estándar, lo que se escribía por aquí llegaba de este multiplexor de la derecha. Este era el único cable que podía escribir. Pero ahora tenemos que añadir un multiplexor, porque tenemos que elegir entre o bien el valor que llega del multiplexor de la derecha, o bien del valor que llega del desplazador hacia la izquierda. Bueno, y diréis, ¿y por qué si tengo dos valores y he añadido un multiplexor con tres entradas? Bueno, porque me interesa para el siguiente apartado. Voy a reservar la entrada 0 para el valor que llega... El valor que llega del multiplexor de la derecha, la entrada 1 de momento la dejo libre y la entrada 2 es la que viene del desplazador hacia la izquierda. Por lo tanto, este multiplexor se controlará con una nueva señal que eh, debe tener, por cierto aquí se me ha olvidado ponerlo, esta entrada tiene dos bits, escribe dato, ¿vale? esta señal escribe dato que genera la unidad de control, son dos bits. Que controlan este multiplexor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el valor desplazado llegaría a dato escribir y luego el registro en el que se guarda el resultado se extrae de la propia instrucción de los bits del 15 al 11. Del 15 al 11. Este otro multiplexor tendría su señal, es esta de aquí, registro de destino, activada a 1 para seleccionarlo y llegaría al registro de escritura. Y no se nos olvide que también la señal de escribir registro estaría activada. Por lo tanto, en este camino de datos hemos tomado el camino de datos estándar, uniciclo, de MIPS, y hemos añadido un desplazador hacia la izquierda, ¿vale? Y hemos añadido un multiplexor, de momento como mínimo de dos entradas, pero lo he puesto de tres porque me interesa para la solución que vendrá a continuación. Y esto terminaría la instrucción SLL.